Si eres de los fans de hueso colorado del canal, recordarás que hace un par de años atrás, hablaba del secreto aún sin revelar que Yokotaro ha escondido en era Automata. Para ese entonces, este misterioso secreto no solo se decía que se había dejado a propósito que cualquier jugador podría encontrarlo en el juego, sino también que de haberse conocido cerca de su lanzamiento habría tenido consecuencias desastrosas para la vida de sus desarrolladores. No fue sino hasta hace poco, en enero de este año, que el usuario de YouTube, Lance McDonald, revelaba en su Twitter que encontró algo particular. No era un glitch, no era un bug, es una opción incrustada en el juego por los mismos desarrolladores. Lance explica en su video que para activar esta opción se necesita eliminar al primer jefe del juego el brazo gigante del goliath de la primera escena y después de que 2B termine de conversar con 9 dirigirse hacia donde están estos seis barriles mantener a 2B en medio de ellos y mantener presionado el botón R2 de tu control y tocar la siguiente secuencia arriba, abajo, arriba, derecha, izquierda Cuadrado, círculo, triángulo y cruz. Luego de esto, tu pantalla inmediatamente se pondrá en negro y escucharemos una perturbadora voz hablando directamente a nosotros, el jugador. Tengo que advertir que lo que escucharás a continuación incluye fuertes spoilers del final del juego. Solo atrévete a seguir viendo este video bajo tu propio riesgo. La voz que escucharemos es la del POD 153, dándonos el diálogo del Ending E del juego, y de ahí puedes o borrar tu partida, o guardarla y habilitar el modo Debug, donde tendremos acceso a la selección completa de capítulos del juego como si de haberlo terminado se tratase con sus cinco finales. Es claro que se desearía mantener esto en secreto, ya que el final del juego es uno de los más queridos por los fans y simplemente saltarse todo el juego no hubiera tenido el mismo impacto y no tendría el mismo éxito del que goza ni el autómata. Hasta aquí pareciera una simple secuencia dejada por los desarrolladores para acceder rápidamente a todas las funciones del juego desde el inicio, una práctica muy común que podemos verla en un sinnúmero de títulos pero es entonces donde comienza una serie de extrañas ocurrencias. Lo primero es que esta opción solo la conocía Yoko Taro y un puñado de desarrolladores de su confianza. Nunca fue avisado ni a Square Enix ni a Platinum Games de su existencia, sino hasta ya haberse lanzado oficialmente el juego. Algunas fuentes internas las cuales no quisieron revelar su identidad Confirmaron que Taro estaba utilizando esta opción como una amenaza hacia Square Enix, afirmándonos que de no cumplir con sus demandas, propagaría en todo internet la forma de saltarse todo el juego desde el inicio llevando el proyecto hacia la ruina, lo que significaría para Platinum Games llevarlos a la bancarrota y a Square Enix un golpe multimillonario al tener juegos con un control de calidad extremadamente deficiente. Se sabe por muchas fuentes cercanas de Yokotaro que sus contratos laborales, tanto de la franquicia Drakengard como Nier, incluían pagarle a él y a su equipo únicamente con cupones de descuento de McDonald's. Y aunque había aceptado renuente a estas condiciones, se dice que la gota que colmó el vaso es que todos los cupones con McFlurry gratuitos, que se suponía irían a él, se le fueron dados al CEO de Square Enix, Yosuke Matsuda, algo que dejó a Taro con una sed de venganza tan grande que le impulsó a desarrollar su macabro plan en Nier Automata. Aún no se sabe en qué terminó este asunto. Muchos dicen que Taro fue compensado con una cuenta vitalicia de una Big Mac gratis diaria para que no hiciera público este código al lanzamiento del juego. Otros Afirman que no han vuelto a ver el rostro de Yokotaro Desde la salida del juego Y que extrañamente Cuando se quita la máscara en apariciones públicas Nunca se ve el rostro de la persona que la estaba usando Y la máscara Se siente mucho más pesada del usual Como si esta Tuviera una cabeza humana dentro Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Puedes ver el video de Lance en la descripción de este video. Por favor visítalo en su canal. Te ha hablado el Friku y te deseo buenas noches.